El pasado fin de semana, a nivel nacional, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM realizaron un recorrido en el cual hicieron pronunciamientos en contra de la modificación de la Constitución con miras a la reelección del actual gobierno, lo que ha sido calificado por el dirigente peledeísta Wilhelm Brito como una muestra fehaciente del grado de desesperación. Realmente el PRM eh, está desesperado. ...y a sabiendas de los actos masivos que el partido de la liberación dominicana está haciendo... ...ellos han entendido que, que tiene que salir a la calle... ...sin embargo el pueblo eh, le está diciendo a ellos que no... ...y no porque lo diga yo, sino por la encuesta... ...es un partido que, que en oposición dice cosas que van a hacer ya el pueblo lo, lo conoce, cuando llegan al poder eh, hacen todo lo contrario, es un desastre económico, bien eh, matándose yo mismo, no se desarrolla el, el, el país, por consiguiente la gente sabe que el PRM es un partido que está chiquito, y va a seguir siendo chiquito porque el pueblo ha sido Sobre los dirigentes del PLD que también se oponen a la modificación de la carta magna por pertenecer a la corriente de leonel Fernández, Brito se limitó a afirmar que independientemente de quién gane las internas, su partido resultará ganador. Bueno, realmente eh, la constitución eh, se ha variado varias veces. Eh, esperemos. Realmente, ¿qué va a pasar? Eh, si, se, si se varía la construcción, si hay cambio De todas maneras, lo que yo puedo decirte es que eh, es Fernández o si el compañero Danilo Medina, el PLD va a salir airoso porque el pueblo eh, así lo está diciendo eh, en la calle y en todos los sitios. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.